El obispo de la diócesis de San Francisco de Macorís, Fausto Ramón Mejía Vallejo, solicitó a las autoridades un local digno para el cuerpo de bomberos en esta ciudad. El religioso hizo la solicitud en medio de la humilía al gobernador Juan Antigua, senador Amílcar Romero y al alcalde Alex Díaz, quienes estaban presentes en la misa por el Día Nacional de los Bomberos. Yo quisiera necesita, necesita, necesita un local adecuado para el cuerpo de bomberos no podemos seguir así como marinado, rinconado, de ninguna manera y yo pienso que... que yo creo que a partir de este día de hoy debemos todos hasta que San Francisco de Macorís tenga un lugar adecuado, digno, que lo garantice que en cualquier situación que se presente, ellos puedan justamente acudir rápidamente. Vallejo además resaltó la valía de la institución al considerarla como una de las más sólidas del país. Yoani Cordero, NTN, su noticiero regional.